El oído es el órgano encargado de los sentidos del equilibrio y de la audición. Consta de tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. En este vídeo nos vamos a centrar en el oído externo, formado por el tímpano, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Es en esta zona donde se acumula la cera o cerumen, que en condiciones normales protege, lubrica y limpia el oído externo. En ocasiones, el mecanismo fisiológico de autoexpulsión del cerumen se altera, formándose un tapón que ocluye completamente el conducto auditivo externo, impidiendo la conducción del sonido hacia el tímpano y produciendo una pérdida de audición. Ante este tipo de situaciones, el personal de enfermería de atención primaria puede realizar un lavado de oídos con el fin de extraer el tapón de cerumen. Según esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia, si la enfermera es la que realiza la técnica, será necesaria la derivación escrita del médico donde conste la técnica a realizar así como la inexistencia de contraindicaciones. Esta sentencia también indica que como norma general el consentimiento para realizar esta técnica será verbal. La clínica del tapón de cera puede ser muy variada. Incluye desde síntomas como el picor, el dolor, la sensación de pérdida de audición, tos, acúfenos o mareos, entre otros síntomas. Aunque no se recomienda la búsqueda activa, en personas que no tienen síntomas, sí que está indicada la exploración del oído en ancianos o en personas con deterioro cognitivo. Existen algunas situaciones en las que no podemos realizar el lavado de oídos. Algunas de las contraindicaciones son la existencia de cuerpos extraños en el oído externo, dolor a la entrada de agua o a la exploración, sospecha o antecedentes de perforación timpánica, cirugía de tímpano, lesiones recientes en el tímpano o en el conducto auditivo externo, iotitis u otorrea. También existen algunas situaciones en las que el paciente tiene que ser derivado al especialista hospitalario, como la persistencia del dolor, alteraciones en el conducto auditivo externo, persistencia del tapón, antecedentes de meringotomía, radioterapia o de perforación timpánica. A continuación, os enseñamos el material necesario para realizar esta técnica. Necesitaremos gel hidroalcohólico, guantes, agua tibia o a temperatura corporal, batea riñonada, jeringa y cánula otológica, otoscopio y papel. En un primer lugar, preguntaremos al paciente en busca de contraindicaciones que impidan la realización de la técnica y dejaremos esta información reflejada en su historia clínica. Realizaremos la exploración del conducto auditivo externo y del tímpano. En adultos traccionamos de la parte superior del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás, mientras que en niños tiraremos hacia abajo y hacia atrás. Introduciremos el espéculo evitando el contacto con las paredes y los desplazamientos innecesarios hacia adelante y hacia atrás. Nos podemos encontrar con varias situaciones. En caso de no visualizar el tapón, no será necesario irrigar ni realizar otro tipo de intervenciones, a no ser que el paciente tenga síntomas. En ese caso, tendremos que derivar a su médico de referencia. En caso de visualizar tapón, será necesario realizar el lavado de oídos. Previamente, el paciente se habrá administrado en el domicilio gotas ablandadoras de cerumen durante tres o cinco días antes. Explicaremos el procedimiento tranquilizando al paciente y aclarando que no debe notar dolor y, en caso de notar dolor, deberá comunicárnoslo. Realizaremos la higiene de manos y nos colocaremos los guantes. Prepararemos el material asegurándonos de que funciona correctamente. También comprobaremos que la temperatura del agua es la adecuada, aproximadamente a temperatura corporal. Colocaremos al paciente sentado con la cabeza en posición neutra y le colocaremos alrededor del cuello una toalla o un papel para evitar que se moje. Ubicaremos la batea justo bajo el lóbulo de la oreja y le pediremos al paciente que la mantenga en la misma posición. Cargaremos la jeringa con agua y la purgaremos para eliminar el aire de su interior. Introduciremos ligeramente la cánula dirigiéndola hacia la pared posterosuperior del conducto, nunca en dirección hacia el tímpano y se intentará dirigir el chorro hacia la abertura del tapón, siempre con precaución de no dirigirlo hacia el tímpano. Inyectaremos el agua con cierta energía evitando mover la jeringa. Indicaremos al paciente que incline la cabeza para eliminar los restos de agua del conducto y comprobaremos el estado del oído mediante otoscopia. Tras cada irrigación, exploraremos el conducto auditivo externo para ver si se ha eliminado el tapón. En caso de no haberse eliminado, podremos realizar hasta un máximo de tres irrigaciones. Si aún así persiste el tapón, indicaremos al paciente que continúe con las gotas ablandadoras y reintentaremos la extracción a los dos días. En caso de no conseguir su eliminación, derivaremos al paciente. Sin embargo, si se ha eliminado el tapón, comprobaremos la integridad del tímpano y la ausencia de alteraciones en el conducto auditivo externo. Si no detectamos alteraciones, daremos educación para la la salud sobre la prevención de tapones y la detección de los signos de alarma y en caso de detectar alguna alteración derivaremos al paciente. Tras realizar la técnica nos podemos encontrar con ciertas complicaciones como pueden ser el dolor de oídos, náuseas y vómitos, alteraciones en el oído externo, otorragia, acúfenos o trastornos del equilibrio. Finalmente, es muy importante registrar en la historia clínica todas las actividades del NIC, cuidado de los oídos, que realicemos, así como el registro del procedimiento terapéutico. Aparte de una correcta realización de la técnica, como hemos explicado anteriormente, en la consulta de enfermería de atención primaria debemos de dar una adecuada educación para la salud a los pacientes para prevención de aparición de tapones de cerumen. Para ello, a la hora de limpiar el oído, debemos limpiar el pabellón auditivo, es decir, solamente el cerumen que sale al exterior, con una toalla o un pañuelo. No debemos introducir objetos extraños en el conducto, mucho menos aquellos alargados y punzantes, ya que lo que podemos provocar es una perforación timpánica. Sobre todo, y muy importante, no realizar la extracción por personal no cualificado, si aparece cualquier síntoma de los mencionados anteriormente, lo que hay que hacer es acudir a su centro de atención primaria y pedir cita con un profesional sanitario para que realice una correcta valoración.